Buenos días, buenos días a todos, a todas. Bienvenidos a la sesión de Kinam del día de hoy. Mi nombre es Lilia Linteo, estoy, voy a estar compartiendo una sesión del rumbo este. Voy a bajar un poco el volumen. Voy a estar compartiendo una sesión del rumbo este, es el rumbo... Que rige la energía del día de hoy. Hoy, para el calendario, para la cuenta unificada de Anáhuac, es Matlactli 11 Acatl, 11 Caña. Entonces, vamos a realizar eh, posturas que corresponden a este rumbo: eh, Tlahuistlampa, rumbo este, eh, energía masculina, el elemento fuego. Y es un rumbo que nos plantea un recorrido por unas posturas que son posturas sentadas. Entonces vamos a estar trabajando con este objetivo de distribuir nuestra energía. Y donde la técnica nahuálica del día de hoy es la meditación, teomanía. Es entregarse a lo divino, entregarse a la energía divina. Entonces bueno, vamos a, a comenzar con la práctica del día de hoy. Vamos a comenzar de pie, abriendo los rumbos. Identificándonos con, con nuestro entorno y con nosotros mismos, con los elementos. Bien, vamos entonces a tomar una postura de pies paralelos, donde los dedos de los pies... Ay, ¿me podrían avisar a alguien si, si hay alguno que llega a estar viendo, si se ve bien o se escucha bien? Porque me salen muchos carteles y no. No sé si se llega a ver bien. Si alguien podría, por favor, ser tan amable de, de avisar si se ve bien o se escucha bien, <coughs> sería ideal. Eh, decía entonces, voy a comenzar con pies paralelos. Vamos a apuntar los deditos de los pies hacia el frente. Vamos a tomar en cuenta estas líneas imaginarias en nuestro cuerpo que nacen desde los segundos dedos de los pies, atraviesan nuestras rodillas, rótulas o patelas, atraviesan los huesos de las caderas, las crestas ilíacas, atraviesan los hombros y así siguen hacia el cielo. Luego esta tercera línea en nuestro centro que atraviesa nuestra columna y pasa finalizando por nuestro coccis llevándolo hacia la tierra. Entonces tenemos en cuenta estos dos puntos, estos dos centros perceptuales, también Tekpak hacia el cielo, Kolot hacia la tierra. En, entre esos dos puntos nos alineamos, encontramos el balance, el equilibrio, nuestro centro. Vamos a llevar la mirada hacia el frente, ampliando la visión, mirada hacia el horizonte. Y luego desde ahí vamos a cerrar los ojos, nos vamos a tomar un instante para introspectar para entrar en contacto con nuestra respiración. Gracias, Lucas, ahí por avisar. Vamos a entrar entonces en contacto con nuestra respiración natural y con todo lo que está sucediendo en nuestro cuerpo aquí y ahora, entrando en un estado de observación, sin juzgamiento, sin opinión, Empezamos a acechar, a acechar nuestro entorno, a acechar a nosotros mismos, sin modificar nada, observando cómo nuestro cuerpo se mueve con la respiración y observando cómo estamos nuestro estado de ánimo, nuestra energía, nuestro cuerpo físico, cómo está ese movimiento mental ya que el objetivo del día de hoy es ir aquietando nuestros vehículos justamente para la distribución de la energía aquietar vehículos para llegar al finalizar con esa práctica de la meditación de teomanía vamos a llevar la atención hacia nuestras manos hasta la punta de los dedos al centro de las palmas y vamos a colocar las palmas y las manos a los costados de nuestras costillas bajas con los codos hacia atrás en este gesto ventral. Vamos a percibir esa energía en nuestras manos, en nuestros dedos y ahora sí vamos a cambiar nuestra respiración realizando tres respiraciones de reciclaje. Vamos a inhalar profundo por la nariz y exhalar lento por la boca. Entonces primero vacío pulmones y luego inhalo profundo por nariz, permitiendo que la caja torácica se abra. Y exhalo por la boca. Inhalo. Exhalaciones largas. Inhalo. Y una última vez. Luego desde acá aflojo las manos, relajo los costados del cuerpo. Y vamos a comenzar con el saludo en la Vamos a tomar la energía de la tierra, colocar en nuestro centro de poder, codos hacia atrás, pecho y corazón por delante. Vamos a concentrar la energía en nuestro puño derecho y llevarla hacia nuestro hombro izquierdo, inhalo profundo concentrando esa energía y al exhalar extiendo el brazo, ofrendando el corazón, la práctica hacia Tlawistlampa, abriendo el rumbo este, que es el rumbo que rige la energía del día de hoy, vamos a conectar con el elemento fuego, con esa energía masculina que radica en nosotros también. El rumbo de la luz, el rumbo de Quetzalcóatl. Y luego jalo esa energía hacia mi centro de poder. Llevo el pie derecho por delante del pie izquierdo. Inhalo, elevo los talones. Y doy un cuarto de giro hacia la izquierda. Deposito talones, encuentro mi eje, mi centro nuevamente. Inhalo, concentro la energía. Exhalo, ofrendo el corazón y la práctica hacia mi clampa el rumbo norte el rumbo blanco el rumbo de los difuntos chamanes y profetas el elemento aire conecto con esa energía y acerco el puño hacia mi centro de poder cruzo pie derecho por delante del pie izquierdo inhalo y levo talones exhalo de doy un cuarto de giro hacia la izquierda soy consciente del peso de mi cuerpo, de la distribución de ese peso, de la línea de mi columna. Inhalo, cruzo el puño, concentro la energía. Exhalo, extiendo el brazo, ofrendo el corazón, la práctica. Asesivo a trampa, el rumbo femenino, donde mora la energía femenina. El agua. Conecto con ese elemento, con esa energía y traigo hacia mi centro de poder llevo pie derecho por delante del izquierdo inhalo, elevo talones exhalo, cuarto de giro hacia la izquierda deposito talones inhalo, cruzo el puño concentro la energía exhalo, extiendo el brazo ofrendo el corazón, la práctica hacia Utslampa, el rumbo sur el rumbo de la tierra, el rumbo amarillo todo lo que está vivo, reino animal, mineral y vegetal, y todo lo que formamos parte. Traigo esa energía hacia mi centro de poder. Llevo pie derecho por delante del pie izquierdo. Inhalo, elevo talones. Exhalo, de un cuarto de giro, deposito talones. Y ahora voy a llevar las manos a la altura de Socitus del centro perceptual, Socitus del área de nuestro corazón, la flor. Palmas hacia el cielo, hombros relajados, columna larga. En este gesto de invocación, una noza, voy a cerrar los ojos y percibir la pulsación, el ritmo cardíaco en las manos, en los dedos. Dejando que la energía fluya a través de nuestras manos, que se sienta hasta la punta de los dedos de los pies. Esas raíces desde los talones hacia la tierra, desde coronilla hacia el cielo transformándonos en canal, permitiendo que la energía fluya. Siendo consciente del poder que tenemos en nuestras manos, el poder de transmitir esa energía. Respiro nariz, nariz. Que haya espacio entre los dedos de las manos, que haya espacio entre los dedos de los pies. Inhalo profundo. Y al exhalar, afloje las manos, abrimos los ojos. Y ahora vamos a empezar despacito a levantar un talón y luego el otro. Es muy lento, muy suave el movimiento. Es un talón arriba y luego el otro. Vamos a ir preparando primero las articulaciones más bajas, y luego subiendo hasta ir preparando la apertura de cadera, ya que las posturas de sentado que vamos a realizar requieren trabajar esta apertura en la cadera, necesitamos esta lubricación primero, entonces de a poquito, pierna a pierna, hasta que luego empiezo a ponerle un poco más de ritmo, como uno y uno, voy estar de costado, donde un pie se levante, el otro descienda, se levanta, descienda de a poquito, uno y uno, y ahora le vamos poniendo cada vez más ritmo, cada vez más ritmo, lo empezamos a hacer un poquito más rápido, un poquito más rápido, y ahora lo vamos haciendo un poquito más profundo, puedo llevar la columna levemente hacia adelante, y vamos a ir moviendo los brazos, dándole movimientos a las piernas y a los brazos, cada vez un poquito más rápido, y puedo inhalar y exhalar, inhalar por nariz, exhalar por la boca, mantener nariz, nariz, un poco más rápido, y aflojo, detengo, despacito, y ahora vamos directamente con talones arriba, inhalo, elevo brazos, hombros bien bajitos, el centro aquí está activo, exhalando, voy entrando en una sentadilla leve, apoyo talones hacia la tierra, mantengo la columna erguida y que las rodillas no pasen la línea de los dedos, me inclino hacia atrás, me siento hacia atrás, inhalo, estiro, elevo talones, arriba, arriba, arriba, hombros bajitos, exhalo, me siento hacia atrás, es una sentadilla leve, pero con mucha conciencia de sentir que nuestros isquiones, los huesos por debajo de nuestras caderas, se abren, se amplían para que los glúteos vayan hacia atrás y, y me acostumbre a no trabajar desde las rodillas, sino siempre desde la musculatura de las piernas. Inhalo y arriba, arriba talones, mantengo ese centro activo, exhalo, sentadilla, inhalo, arriba talones, exhalo, sentadilla, inhalo, arriba, exhalo, ahora inhalo arriba y si es posible me quedo, me quedo arriba, mantengo un poquito, los talones hacia arriba y trabajo solo con los hombros, manteniendo talones arriba, relajo hombros, inhalo y los subo, los pego a mis orejas, exhalo, bajo, inhalo, subo, exhalo, bajo. Inhalo, subo, sigo con los talones arriba, el peso lo llevamos mayoritariamente hacia los segundos dedos de los pies. Inhalo arriba por última vez, exhalo, bajo hombros, bajo brazos y bajo talones. Voy a separar las piernas un poquito más del ancho de caderas y voy a ir pasando el peso levemente de un lado hacia el otro. Acá es muy cortito el movimiento, otra vez, son movimientos cortos para luego ir profundizándolos. Es un vaivén. Y por ahora voy a tratar de que no se despeguen, no sé si se lleve y que no se despeguen los deditos de los pies. Voy a ir haciendo, haciendo este pequeño vaivén hacia un lado y hacia el otro. Acá sí inhalo por nariz, exhalo por boca. Y chequeo que mis rodillas también no se pasen la línea ni del tobillo ni de los dedos del pie. Lo empiezo a hacer un poquito más activo más dinámico, y ahora acabo de aprovechar para ir soltando el cuerpo, relajando, aflojando la cabeza, aflojando los brazos, relajando la zona cervical, ahora paso por el centro y separo manteniendo el movimiento un poco más las piernas, entonces puedo ir un poquito más profundo hacia los lados y sigo aflojando el cuerpo sigo relajando brazos puedo abrir el pecho movimientos libres con la parte alta del torso mientras que la parte inferior siempre tiene esa conciencia de no me estoy pasando no esfuerzo las rodillas voy activando toda esa musculatura profunda en nuestras piernas desde los dedos de los pies hacia arriba pero el cuerpo en la parte de arriba puedo hacer esos movimientos libres ir aflojando la columna hombros cabeza Ahora, cuando paso por el centro, separo todavía un poco más. Y ahora sí, a medida que separo, voy bajando, voy profundizando. Y mantengo otra vez los deditos pegados a la tierra. Procuramos de cuando las rodillas se abran, tratar de abrirlas hacia afuera y hacia atrás, en vez de para adentro. Hacia afuera y hacia atrás. Hacia afuera y hacia atrás. Eso. Mientras el torso se sigue moviendo, aflojando. detengo el movimiento al centro y ahora separo un poco más, cada uno hasta donde pueda, los deditos hacia afuera pueden ser aproximadamente en 45 grados, y ahora sí voy a ir un poquito más profundo, voy a llevar la pierna izquierda flexionada, me ayudo con el brazo si lo necesito para abrir un poquito más, mantener la columna erguida, exhalo, inhalo, paso por el centro, exhalo, voy hacia el otro lado, inhalo, centro, exhalo, voy hacia el otro lado, sienten que están bien cómodos ya desde acá y pueden bajar un poquito más, separan un poco más el pie para poder ir más profundo sin que la rodilla se pase del eje del tobillo o del eje del pie. Por ahora sigo sin levantar los deditos del pie, lado y lado, lado y lado. Así ya empieza a implicarse toda la apertura de cadera y ahora hasta donde pueda cada uno vamos a ir profundizando quizás necesitemos usar los brazos bueno de hecho vamos a usar los brazos primero vamos a poner nuestras manos en el piso Voy a bajar la cámara. Sí, ¿sí a ver? Estamos en este doble ancho de caderas. Ahora los deditos de los pies van a ingresar levemente y los talones van a salir hacia afuera. Activo la musculatura para jarar las rótulas hacia arriba. Nunca empujen las rodillas hacia atrás. Hacia arriba. Apoyo las manos a la altura de los hombros. Y desde acá, ayudándome con las manos, empiezo a llevar el peso hacia un lado. Y de acá puedo levantar los deditos del otro pie. Paso por el centro hacia el otro lado. Y empiezo a hacer uno y uno. Uno y uno. La cabeza puede seguir la línea de la columna. Inhalo al pasar por el centro y al exhalar que hago esa flexión profunda. Es el momento donde necesito esa relajación muscular de la exhalación. Uno y uno. Que se vaya aflojando y de paso acá también vamos trabajando la fuerza de un poquito de los brazos, de los dedos. Si es posible apoyarse poco sobre las manos mejor. Y luego solo para el que quiere y para el que puede. Recién estamos comenzando, no se sobreexijan. Voy bien profundo, si puedo liberar los brazos del piso mejor, puedo mantenerlos ahí hacia adelante. Si no me puedo mantener con los brazos en el aire, puedo sujetarme por detrás si lo necesito o por delante también. Y acá vamos a mantener, ya sea con brazos en el aire, en el piso por detrás, vamos a hacer cinco respiraciones nariz, nariz. Entonces mantengo. Voy hacia adentro. Que se lubrique, se abra esa cadera. Levanto luego de esas cinco respiraciones y vamos hacia el otro lado. Cinco respiraciones, nariz, nariz. Luego de esas cinco respiraciones, paso por el centro, estiro. Vamos a flexionar las piernas relajar toda la columna y luego vértebra, vértebra, empezar a subir vértebra, vértebra, acá es como si estuviera levantando esa energía de la tierra en mis manos voy a extender los brazos hacia los lados del cuerpo y ahora vuelvo a sacar los deditos de los pies hacia afuera vamos a trabajar con sol y luna también para unir estas polaridades entonces voy a empezar a desplazar la columna hacia un lado y hacia el otro primero dividiendo el cuerpo en dos y desde las crestas ilíacas desde las caderas, dejar quieto hacia abajo y movilizar solamente la parte alta del torso, estirando los brazos como si me jalaran de un lado hacia el otro. El que siente que esto es demasiado para sus piernas, las puede estirar un poquitito ahí, no hay problema, o cuando vamos para un lado, estirar una pierna. Pero si es posible mantenerlo en el centro sin mover, lo hacemos de esa manera. Lado y lado, lado y lado. Tengo el movimiento cuando me estoy yendo hacia el lado izquierdo, hacia el lado femenino me estiro en ese lateral hacia la izquierda y luego desde acá marco una rotación con el torso, quiero que mi abdomen mire hacia mi pierna tratando de que la rodilla no se me cierre, si sí, sigue abriendo estas dos fuerzas opuestas, mi rodilla va a querer ingresar pero le doy esa conciencia de querer abrirla, luego exhalando me pliego, Paso por el centro, la columna se afloja, deposito esa energía en la tierra y otra vez la vuelvo a subir. Con resistencia muscular, exhalo y amplío hacia los lados. Y ahora me voy para el lado derecho. Estiro, luego lateral, inhalo. Exhalando, marco una rotación y me dejo caer. Toda la columna se afloja, inhalo, arriba, exhalo inhalo, me voy hacia la izquierda, estiro, exhalo, rotación, me dejo caer, es lado izquierdo y lado derecho, inhalo, subo, exhalo, deposito, inhalo, me voy hacia la derecha como si tomara el sol, deposito el sol, exhalo, inhalo, subo, exhalo, inhalo, me voy hacia la izquierda, rotación, exhalo, ya estamos implicando toda la columna en esta hidratación dinámica. Me estiro, rotación, exhalo, inhalo, rotación. Y ahora voy a completar el círculo, me voy a dejar caer, completo el círculo y subo para el otro lado y vuelvo a entrar. Me voy hacia la derecha, estiro, rotación, completo el círculo y vuelvo a entrar. Y lado y lado, izquierda y derecha. Por el lado por el que subo es por el que vuelvo a bajar. Dejen que la columna quede colgando, aunque sea por un instante, que se relaje, que se afloje. Súper rico para la columna, por la mañana, flojo. Mucha fuerza en esas piernas, en ese centro. Mucha conciencia más que fuerza. Uno más hacia cada lado. Se pasan de paso nos ayuda a entrar bien, bien en calor. Y deposito. Ahora sí, giro las palmas hacia el piso. Inhalo y desde ahí empujo, estiro las piernas. Bajo los brazos, coloco las manos en este gesto. Empujando, gesto de conexión. Tlaltech empujo hacia la tierra, cierro los ojos, con los talones estoy haciendo lo mismo, empujando hacia la tierra, respiro, y exhalando aflojo, suelto, vuelvo y sacudimos un poquito el cuerpo, vamos a hacer ahora unos círculos con los talones, estando de pie vamos a empezar a hacer rotaciones con cada tobillo. Perdón, no estoy. <risa> Perdón, me estoy poniendo el ventilador es que hace demasiado calor. <risa> Entonces paso el peso del cuerpo sobre un lado, levanto un tobillo que ustedes quieran y hago rotaciones. Hacia afuera y hacia adentro. Muevo también la puntita de los dedos, que se todo, sacudo, sacudo ese lado y cambio hacia el otro lado hacia afuera detengo hacia adentro muevo la puntita de los dedos de los pies sacudo relajo vamos con rotación de muñecas hacia afuera dejo caer el mentón rotación con la cabeza así ya todo el cuerpo queda listo y preparado para entrar en la primera postura del rumbo este la moledora. Cuando la cabeza pasa por el centro detengo, empiezo rotación interna con las muñecas, manos, dedos y luego hacia el otro lado con la cabeza. aflojen la boca, los labios, la lengua, desafloje la cara, la garganta. y ahora cuando el mentón pase por el centro del pecho, detengo el movimiento flexiono piernas y vamos a dejar que nuestra columna quede colgando, relajando aflojo la cabeza, separo los hombros de orejas, mantengo esas líneas paralelas en los pies me aflojo, todo el peso pasa hacia los metatarsos, puntita de los dedos voy a movilizar un poco la cabeza como si estuviera diciendo que no Muevo la cabeza como si estuviera diciendo que sí. Y luego inhalando, vértebra a vértebra, comienza a subir. Exhalo y tomo postura de pie. Y ahora desde acá ya nos vamos a poner el tapete, los que no lo teníamos puesto. Y vamos a bajar al piso a través del círculo energético para entrar en la postura de la moledora. Entonces nos vamos a parar al comienzo del, del tapete y vamos a realizar este círculo energético para bajar hacia la tierra. Tomo la energía de la tierra, coloco en mi centro de poder, microflexiono las rodillas y ahora apunto los puños hacia el cielo, o sea, mis palmas en puños cerrados apuntan hacia arriba. Luego, a medida que voy abriendo los dedos, empiezo a llevar el coccis y los isquiones hacia atrás y hacia arriba, como empezando a formar un arco. Ese arco lo va continuando toda mi columna, asegurándome que lo continúe la zona dorsal, hasta que luego, por último, va la cabeza, palmas abiertas. Ahora, desde los dedos y desde la parte baja de mi columna, empiezo a recoger. Voy subiendo, serpenteando esa energía, Inhalo, estiro hacia el cielo, mantengo los hombros bajitos y exhalando, caigo hacia la tierra, toco el piso y arrastro esa energía por el suelo, levanto esa energía por mis piernas y exhalando, deposito sobre mi centro de poder, entonces vamos de nuevo, ahora marco las respiraciones, aquí sería inhalo, abro, exhalo, cierro, serpenteo, inhalo y tiro otra vez brazos, a largo columna, hombros bajitos, exhalo, caigo redondito hacia la tierra, acá pueden, pueden flexionar piernas, si no llegan las manos al piso, puedo flexionar piernas, este contacto entre abdomen bajo y muslo siempre es muy recomendable para relajar la zona lumbar, aflojo la cabeza, arrastro esa energía, inhalo, voy subiendo, soy consciente de mis manos, de mis dedos, exhalo, deposito lo restante. Inhalo, abro. Exhalo, cierro. Inhalo, estiro. Exhalo, caigo hacia la tierra. Arrastro esa energía, inhalo. Exhalo. Os invito a que cierren sus ojos, es muy interesante lo que sucede con la fluidez de nuestra energía en este círculo energético, más allá de hidratar dinámicamente la columna, de crear flexibilidad, lubricación, agua, lo que se produce en el movimiento energético del cuerpo, el fluir a través de nuestros centros perceptuales. Estamos movilizando desde la parte más baja, colo, y y luego abro el pecho, Xochitl. Cierro acá topi y luego después vuelvo a abrir que se libere la voz exhalo y acerco y ofrendo chanchivo y tulitekpat hacia la tierra y luego vuelvo otra vez a levantar esa energía y a recoger como haciendo este recorrido por todos nuestros centros perceptuales los cuecuellos o simil, lo que se conoce como chakras voy a hacer uno más cuando mis manos tocan el piso, voy a caminar hacia adelante, apoyo rodillas, apoyo peines. Vamos ya desde aquí a separar rodillas hacia el ancho del tapete, elevo levemente el coxis hacia arriba y hacia atrás, esquiones también y desde ahí con columna larga voy buscando que mis glúteos vayan hacia los talones. Inhalo, abro pecho y al exhalar me voy plegando hacia la tierra, que la columna descanse, las caderas se abran, el cuerpo se relaje y acá la idea es vamos a realizar ese mismo movimiento que realizamos con los hombros este de subir y bajar, subir y bajar pero en la tierra, elevación y depresión de escápula entonces camino con la yema de los dedos hacia adelante acercando los hombros a las orejas cuando inhalo y cuando exhalo llevo los hombros hacia atrás pero noten que es sin flexionar los codos y solamente este movimiento que surge desde los homóplatos hacia los hombros y brazos. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo. Exhalo. inhalo. Exhalo, ahora inhalo, me apoyo sobre las manos, abro el pecho, miro hacia adelante y al exhalar llevo el brazo derecho cruzando por entremedio del brazo izquierdo y marco una torsión, abro el pecho hacia el lado izquierdo es el dorso de la mano el que se apoya en el piso y marco esa torsión vamos a buscar acá que no se nos levanten los glúteos de los talones sino que los glúteos queden bien hacia atrás y buscar rotar hasta donde me permita el cuerpo hoy tira ese estiramiento por detrás del homóplato, en este caso, derecho. Cierro los ojos, voy hacia adentro, respiro nariz, nariz. Se abre la espalda alta, comprimimos el cuerpo, estimulamos ese movimiento de los órganos vitales. Ahora inhalando, voy hacia adelante, abro pecho bajo hombros, exhalo, hago lo mismo hacia el lado contrario es el dorso de la mano en el que se apoya en el piso, torsión queremos ir lo más profundo que sea posible para nuestro cuerpo hoy en esa torsión y respiro nariz, nariz recuerden que la postura de la moledora Tessy tiene estas pequeñas torsiones, por eso es importante ir preparando el cuerpo en un lugar más cómodo, haciendo descarga hacia el piso. Ahora inhalo, apoyo otra vez las dos manos, miro hacia adelante y recogemos y levantamos el peso del cuerpo y alinamos en cuatro apoyos. Dedos bien separados, brazos activos completamente, apoyo deditos de los pies, y desde acá ahora vamos a levantar y despegar las rodillas despacito, solo un poquito del suelo, 3 o 5 centímetros, manteniendo súper activa la columna, súper activo los brazos, la yema de los dedos. Y acá voy a realizar 5 respiraciones. Nariz, nariz. Busquen que su cabeza siga la línea de su columna. Luego, con la sexta exhalación, la quinta exhalación, perdón, voy a llevar los isquiones hacia arriba y hacia atrás, sigo mirando hacia adelante, piernas en flexión entrando en acecho, celo. luego desde acá, inhalo y estiro las piernas, meto la cabeza entre mis brazos, cierro y abrazo desde costillas, abrazo ese centro, exhalo, mira hacia adelante, celo. inhalo, estiro, más aturbenado, si no es posible estirar las piernas y apoyar los deditos eh, los talones en el piso, no pasa nada, puedo dejarlos arriba, puedo flexionar y mantener la columna estirada, eso es lo más importante ahora voy a inhalar y voy a estirar la pierna derecha hacia arriba y hacia atrás, alargando y al exhalar voy a llevar ese pie por el costado de la mano derecha que se siga abriendo mi cadera por el costado de la mano derecha abro el pecho Puedo llevar la mirada hacia adelante solamente si no tengo dolor de cuello. Luego apoyo la rodilla izquierda en el piso. Mantengo unas respiraciones. Como reto en la postura, si puedo, si quiero, vuelvo a levantar la pierna y mantengo otras respiraciones más. Con la pierna bien estirada hacia arriba. Quiero alinear la columna, abrir el pecho estamos fuertes desde nuestros hombros, en eso que estuvimos probando de subir y bajar para no quedar colgando. Y ahora aquí, atención, lo voy a mostrar de frente igual para que se pueda ver, ya tenemos esta pierna adelante con la cadera levemente abierta, la otra pierna atrás. Apoyo la rodilla y ahora lo que voy a hacer es esta pierna adelante, la voy a flexionar de manera transversal a mi columna. A ver. Tengo un poquito de espacio y no sé si se llega a ver ahí. La idea es de manera transversal la pantorrilla, queda como una cruz con mi columna. Y la rodilla que está atrás la voy a acercar para entrar en la postura de la moledora. Entonces, acá lo que vamos a hacer es que nuestros dos isquiones, glúteos, toquen el piso. El pie que esté activo por detrás puede estar en punta o en flex, pero es que esté activo, que esté con conciencia. Si esta postura me es imposible, me es muy difícil por mi propia cadera, lo que vamos a hacer es levantar un poquito y llevar las dos pandorrillas hacia atrás, quedando aquí, en esta versión de tesis, la moledora, para que no sea simple. O podemos tomar un cojín, un almohadoncito, y lo que hacemos es colocarlo, debajo del glúteo, si tenemos la pierna derecha por delante, debajo del glúteo derecho. Entonces ahí podemos estar cómodos, como cada uno lo sienta. Tomamos la postura y ahora desde este lugar estiramos los brazos como cuando hicimos al comienzo y vamos desde un lado hacia el otro, lado lado. Estiramientos primero laterales, luego detengo el centro, elevo brazos, jalo esa energía del cosmos, cierro las manos en puño, este gesto tlatconi, al centro del pecho, al área del Sotitri, relajo los hombros, inhalo profundo, y ahora al exhalar empezamos a torsionar el cuerpo hacia el lado izquierdo, hacia el lado de la cadera que está más cerradita. Me fundo en el seno de la Madre Tierra, esa es la intención de la postura. Inhalo, voy pasando por el centro, exhalo, vamos rotando hacia el otro costado. Acá ya puedo cerrar los ojos, cuando paso por el centro, inhalar. Y cuando voy rotando mi columna hacia los lados, exhalar. Acá también vamos a poder notar estas fuerzas opuestas, encontradas. Donde mi cadera quiere mirar hacia el frente, pero mi torso se quiere abrir hacia los costados. No voy más allá de donde me permita el torso hoy. No es necesario que las manos se vayan para atrás, sino que las manos siguen siempre a la altura del pecho. Me fundo en el seno de la Madre Tierra. Haciendo esta representación de esa energía fecundadora, creadora, esa energía de inicio de la siembra. Voy y vengo desde el centro hacia los extremos, rotando, hacia los costados, rotando. Y luego cuando pasamos por el centro nos vamos a quedar ahí. Y vamos a hacer un gesto ahora de cruce abierto. Vamos a dejar la mano izquierda por delante de la mano derecha. Y aquí vamos a cerrar los ojos y nos vamos a quedar 13 respiraciones, nariz, nariz. Va a ser al ritmo de cada uno, respeten su propio tiempo. Asegúrense de estar contando para que la mente se enfoque en el momento presente, aquí y ahora. 13 respiraciones, nariz, nariz. en el seno de la madre tierra cuando terminen esas 13 respiraciones Suave y lento, vamos a ir aflojando los brazos. Coloco las manos sobre las rodillas unos instantes. Alargo la columna, abro el pecho. Inhalo y elevo los brazos por delante. Hombros bajitos y ahora exhalando. Primero voy a proyectar mi columna hacia adelante y luego bajo los brazos. Y ahora de a poquito, cada uno hasta donde pueda, hasta donde quiera, puedo apoyar codos primero y luego me voy estirando hacia el frente. Perdón si me voy de foco, no tengo demasiado lugar. La idea es estirar el cuerpo hacia adelante, cada uno hasta donde puede. Si se nos empiezan a levantar los glúteos por detrás, detengan el estiramiento hacia adelante. Recuerden que lo más importante es la columna, que tenga ese apoyo y esa descarga por detrás. Entonces me aflojo. Bueno, nos aflojamos relativamente. <ríe> más que aflojar sería como relajamos. Cuando digo me aflojo, eh, me refiero a que Entramos en conciencia entre respiración y lo que está sucediendo con nuestro cuerpo, con nuestra musculatura. Tomamos conciencia del momento presente sin tensar de más. Pero tampoco es que dejamos el cuerpo completamente cayendo. Y ahora, para salir, lo que vamos a hacer es activo las manos y voy caminando con la yema de los dedos de nuevo para mi lado derecho, que es por el lado donde habíamos iniciado la apertura de la pierna, entonces estiro la pierna izquierda, giro sobre ese mismo costado y ahora la pierna derecha me queda en vez de estar de manera transversal, me queda en la misma línea que la columna. Alargo la otra pierna, abro pecho, estiro la columna, inhalo y ahora al exhalar dejo que todo mi cuerpo se estire sobre esa pierna. Vamos a colocar primero la mano izquierda, la palma de la mano izquierda en el piso con el codo apuntando hacia el costado. Y luego la palma de la mano derecha sobre palma izquierda. Asegúrense que sea palma sobre palma y no ahí, como sobre el antebrazo, porque eso nos desbalancea los hombros. Entonces, mano sobre mano, sobre ambas, la frente, relajo hombros hacia atrás y acá me quedo estirando y alargando la columna. Un instante más. Respiro suave, lento, consciente. todo trabajo también en esta apertura de nuestras caderas. Y ahora suavemente, inhalando, me ayudo con los brazos para ir subiendo y que la cabeza sea lo último en subir. Levanto el peso del cuerpo y entramos en postura de cuatro apoyos otra vez. Apoyo deditos de los pies, activo brazos, espalda, hombros, levanto rodillas aunque sea 3-5 centímetros del piso, hago cinco respiraciones y noto cómo acá, acá se activa ese centro. también es la conexión del centro, lo que une la parte de arriba del cuerpo con la parte de abajo. La tensión que me produce esa conexión, ese balance en el centro. Y ahora, cuando exhalemos, en la quinta exhalación, voy a llevar los glúteos hacia arriba y hacia atrás y voy a entrar en acecho, miradas entre medio de las manos. Luego inhalo y alargo la columna y solo si puedo alargo las piernas. Recuerden, no es necesario si al alargar las piernas se me dobla toda la columna acá. Es mejor mantener columna larga y levantar y flexionar piernas y talones. Cada uno como pueda con su cuerpo hoy. Ahora voy a inhalar y elevar la pierna izquierda hacia arriba y hacia atrás. Y luego al exhalar voy a traer ese pie por la cara externa de mi mano izquierda. Y acá abro pecho, alargo la columna. Si puedo miro hacia adelante. Si tengo problemas cervicales y me molesta el cuello, traten de no mirar directo hacia adelante, pueden seguir la línea de la columna con la cabeza. Descanso la rodilla, dos respiraciones conscientes. Y solo el que quiere, como reto y desafío, las tres respiraciones siguientes las hacemos levantando otra vez la rodilla, activando bien esa pierna. Y ahora hacemos lo mismo con la pierna izquierda. La cruzo de manera transversal, acerco la otra rodilla hacia la planta del pie contrario y me siento. voy a poner de frente, estamos haciendo exactamente lo mismo pero ahora con el otro lado. Activamos el piecito que está atrás, ya sea en punta o en flex, estiro brazos, alargo y empiezo a marcar primero los estiramientos laterales. Inhalo cuando voy al centro. Exhalo cuando comprimo hacia los lados. Detengo el movimiento al centro. Giro palmas. Inhalo, elevo. Exhalo, cierro las manos en puño, y al centro del pecho. Aquí hay como, no sé si llega, ahora hay como una distancia entre mis puños y el pecho, no, que los estoy pegando, dejo una pequeñita distancia. Ahí, así la energía fluye, circula. Inhalo. Y al exhalar vamos rotando. Ahora primero hacia la pierna que tengo por delante, la pierna derecha. Yo inhalo pasando por el centro Exhalo Y ahora acá cada uno va a continuar con este movimiento Puedo cerrar los ojos Me fundo en el seno de la madre tierra Al inhalar paso por el centro Al exhalar marco las rotaciones hacia los lados cuando vuelvo hacia el centro voy a detener y vamos a volver a este gesto ventral, codos hacia atrás, cierro los ojos y marco otra vez 13 respiraciones, nariz, nariz. Acá se puede percibir claramente la respiración en las manos, en los dedos. Percibo cuál es ese ritmo respiratorio. Si la mente se distrae, se pueden apoyar en esta sensación de la respiración o en el intento, me fundo en el seno de la madre tierra. Cuando terminen esas 13 respiraciones, abro los ojos y muy suave deposito las manos en las rodillas, alineo la columna, estabilizo el peso del cuerpo, lo reparto y ahora inhalando elevo brazos, hombros bajitos y exhalando voy proyectando la columna hacia adelante, voy apoyando las manos en el piso y voy alargando y estirando toda la columna hacia la tierra cada uno hasta donde puede, sin que se nos levanten los istiones. mantengo inclusive pueden dejar solo los codos, quedar ahí solo si me permite el cuerpo voy estiro brazos y bajo un poquito más también solo si tengo este contacto que siempre digo entre abdomen bajo y muslo que no haya eh, como luz que no haya este espacio donde estoy todo redondito y con tal de bajar sigo eh, redondeando más y más la columna la columna está larga, sobre todo la zona lumbar, queremos que se alargue. Y ahora en mi caso, que esto voy por el lado izquierdo, voy caminando, volviendo hacia ese lado. Los que ya estaban sobre ese mismo costado, lo único que hacemos es cambiar la pierna, en vez de que esté de manera transversal a la columna, como por ejemplo ahí lo que hacemos es traer la pantorrilla en la misma línea que la columna, alargar la otra pierna, todo lo que sea posible, inhalar, abrir el pecho y ahora va a ser la mano derecha la que va a apoyarse primero, me voy a dejar caer y voy a apoyar mano derecha en el piso, mano izquierda y sobre ambas el centro perceptual chanchibutl, en el medio, en el entrecejo y ahí relajo. respiro que haya mucha distancia entre ambas piernas. Y acá también es, es una oportunidad para encontrar el balance en el cuerpo. Si siento que me estoy cayendo para alguno de los dos lados, busco esa forma de estabilizar. De qué manera puedo distribuir el peso del cuerpo para estabilizarlo y no sentir que me estoy cayendo. Si siento que me estoy cayendo, hay algo que tengo que acomodar para estabilizar o que activar. esto también me ayuda a preparar el empeine, que están bien estirados los dos empeines para la postura siguiente de pantry, lavanderado, que trabaja con esta flexión en el tobillo bien profunda, entonces acá aprovechen a estirar, descargar todo ese peso del cuerpo en el empeine y estirarlo, que se alargue y se estira el empeine, inhalando, voy reincorporándome, ayudándome con los brazos y tomo postura de cuatro apoyos nuevamente entonces acá vamos allá a ya preparar para entrar en pantry. voy a liberar la pierna derecha primero hacia adelante y acá primero vamos a estirar saco talón hacia afuera, deditos hacia arriba la cadera izquierda va a quedar sobre la rodilla izquierda no, no me voy ni para adelante ni en este caso para atrás mantengo justo la cadera de arriba si tengo bloques me puedo ayudar con bloques para mantener la columna erguida si no tengo bloques y no puedo mantener la columna erguida me va a quedar acá y ya no vamos a bajar más Ahora, el que pueda ir pegando el abdomen y el torso sobre la pierna, puede ir profundizando. Pero vuelvo a lo mismo. Si para bajar empiezo a quedar así, todo estirado y acá hay mucho espacio, no bajo. Me quedo acá arriba con una larga, permitiendo que toda la cara posterior de mi cuerpo se abra. Si hay contacto, me voy plegando hacia esa pierna y voy estirando, sin adelantar la cadera. Que se alargue y se de toda la parte posterior del cuerpo así me prepara para la postura hombros lejos de orejas acá el pie está súper activo el pie derecho, bien flex, activo estoy empujando con los metatarsos hacia afuera ahora inhalo, abro el pecho apoyo los deditos del pie de atrás y ahora sí suave voy deslizando el peso del cuerpo hacia atrás. Para eso decía lo del estiramiento del empeine, porque este pie que me queda por detrás quizás puede llegar a sentirse un poquito intenso. Flexiono la pierna de adelante, estabilizo la columna. Vamos a inhalar, elevar los brazos y vamos a también utilizar el mismo gesto de poder. Cierro las manos en puño y los bajo hacia el centro del pecho. Si quedo de frente estaríamos ahí. Si esto con el talón es demasiado, demasiado fuerte, me molesta, no lo puedo mantener o me genera mucho ruido, recuerden que el objetivo es aquietar los vehículos, entonces no vamos a ir en contra de eso. Puedo levantar un poquito el torso y mantener ahí, o podemos también apoyar el empeine y mantener ahí, como cada uno lo sienta. Concentro mi poder y bloqueo lo negativo. Concentro mi poder bloqueo lo negativo hagan caso a su cuerpo escúchenlo porque sí que puede ser bien fuerte tener el piecito así concentro mi poder y bloqueo lo negativo se activa el centro para estar elevándome así no cae tanto peso sobre el pie páncreas, lavanderado, luego suave libero los brazos por delante levanto el peso del cuerpo y vuelvo a apoyar ese empeine y ahora sí por un ratito me siento sobre el empeine, entrelazo los dedos en las manos, cruzo por la rodilla y estabilizo otra vez. Vuelvo a lo mismo, si no puedo realizarlo no pasa nada, me quedo un poquito más arriba, adelanto el pie adelante, pero por ahora dejo el empeine. Concentro mi poder y bloqueo lo negativo. libero los brazos por delante, paso el peso del cuerpo hacia adelante, deslizo la rodilla hacia atrás, cuadrupedia, alineo, cadera sobre rodilla, y ahora cambiamos, voy a liberar la pierna izquierda por delante, primero saco el talón, deditos hacia arriba, pie en flex, abro el pecho a largo, columna, bien estirada la pierna, cadera derecha sobre rodilla derecha. Y ahora acá, las mismas indicaciones, mismo si tienen un almohadón y no tienen bloques, también se lo, lo pueden usar para rellenar el paso. Se pueden poner, si tienen un almohadoncito acá, entonces el abdomen ya tiene un contacto para que la zona lumbar pueda estar alargada y descansar. Si puedo encontrar el contacto con la pierna, me estiro y respiramos unos instantes. Hombros lejos de orejas. Inhalo, abro pecho, alargo la columna, gracias, apoyo deditos del pie de atrás y voy deslizando el peso del cuerpo hacia atrás hasta que los glúteos, el glúteo, se sienta sobre ese talón. Flexiono la pierna adelante y acá me fijo si puedo mantener, chequeo como está, no siempre nuestros lados son iguales, de hecho la mayor parte de las veces no lo son. Entonces chequeo como estoy, si puedo llevar mi peso del cuerpo hacia atrás. Inhalo, elevo brazos, jalo esa energía del cosmos y junto los puños a la altura de mi pecho. Concentro mi poder y bloqueo lo negativo. Puedo estar acá arriba, puedo estar con el empeño también todo el tiempo y luego vamos a cambiar. Concentro mi poder y bloqueo lo negativo. ponemos el empeño no importa que estemos arriba si no lo puedo mantener con el peso de los glúteos levanto un poquito el cuerpo concentro mi poder y bloqueo lo negativo entrelazamos los dedos cambiando el cruce recuerden siempre que se cruza así, ahora cambio y cruzo al revés hacia adelante, rodillas al piso, separo otra vez al ancho del tapete, o si es posible un poquito más también, siempre que no haya dolor contra el piso, junto deditos de los pies por detrás, isquiones hacia arriba, columna larga, y estiro. Acá relajen los codos hacia la tierra, hacemos unas respiraciones, Lentamente inhalando, vamos subiendo Vértebra a vértebra Apoyo yema de los dedos por delante Levanto el peso del cuerpo Apoyo deditos de los pies por detrás Paso el peso del cuerpo hacia atrás Y desde acá, los que pueden Van llevando el peso del cuerpo hacia los talones Entrando en postura de rana Acá voy a volver a cruzar los brazos Al centro del pecho Y lo que vamos a hacer una vez que entré en la postura Es alargar mi columna Alargar, sentir el coxis va hacia la tierra la coronilla quiere ir hacia el cielo, para que mi pecho quede de esta manera abierto. Y entonces de acá ya estamos preparando para la postura siguiente de papá, la mariposa. Acá justo que tengo una pared detrás mío, esta postura es súper terapéutica, si pueden encastrar justo la parte del sacro, la zona plana, contra la pared. Las personas que no pueden sostener sus talones eh, en el piso, si se ponen justo en una pared, encastra perfecta la columna ahí, es súper cómoda la postura y es muy restaurativa y terapéutica. Nos ayuda en toda esta apertura de cadera, nos ayuda todo este masaje ventral, el alargamiento y el descanso de toda nuestra columna, sobre todo columna lumbar. Y ayuda a las personas a ir logrando esta flexibilidad que se necesitan los tobillos también para poder mantener los talones en la tierra. Entonces, si quieren elegir y probarlo, lo recomiendo. Las personas, sobre todo las que tienen dolores en la columna baja, les va a relajar por completo. Cierro los ojos y me quedo acá unas cinco respiraciones, nariz, nariz. Y si puedo mantenerlo directamente sin la pared, me quedo las cinco respiraciones ahí. Pero siempre con esta intención de estoy creciendo, no estoy hundido ahí, sino que estoy activo, creciendo. Creando acciones internas, por más que... Desde afuera se me vea la inquietud. Y ahora luego de esas cinco respiraciones apoyo manos por delante y voy a estirar las piernas antes de volver a la, la flexión. Empiezo a elevar mi poquito lo voy mostrando desde acá. Si está en mi abdomen pegado a los muslos, trato de no perder ese contacto, no perder ese contacto, no perder ese contacto y alargar, estirar. Me quedo ahí, aflojo. Todo el peso del cuerpo que se vaya para adelante, para abajo. Y suave vuelvo a sentar. Acá va a pasar lo mismo, el que no puede mantener los talones en la tierra, simplemente los eleva y quedamos ahí. Y volvemos, vamos a hacer de manera dinámica dos veces más. Variante con talones arriba los que no pueden mantenerlo, con talones abajo los que sí. Trato de no perder ese contacto entre abdomen bajo y muslos. De nuevo vuelvo a bajar. Inhalo. Exhalo. Y ahora sí, suave y lento, me siento. Apoyo manos por detrás, estiro piernas, puedo sacudir un poquitito. Luego hacia los lados, eso, pies, hacia el otro lado. Desde acá siempre estoy con este, el pecho elevado, hombros hacia atrás, flexiono piernas, apoyo planta de los pies y hacemos un lado y un lado, también me doy un masajito, lado y lado. Y ahora sí si detengo. Vamos a dejar que nuestras rodillas se abran, los talones y los bordes externos de los pies, más que los talones, perdón, los bordes externos de los pies se van a tocar para que los, los arcos internos se abran como si fueran un libro y acá como siempre digo voy a llevar los brazos por detrás y desde elevar mi cuerpo por detrás hacia adelante es que acerco la zona de la pelvis hacia mis talones, hasta donde pueda y si aquí me resulta como para dejar y hacer este bastón a mi columna, con mis brazos. Me voy a quedar acá, voy a mantener ahí. Solo si puedo seguir manteniendo la columna amplia es que paso un brazo, luego el otro brazo, pero con esta apertura de pecho. Que la columna pueda seguir larga, pueda seguir estable. Si se me empieza a redondear, llevo los brazos por detrás y me ayudo. Entonces cada uno tome su propia variante, entrando en la postura de papalot, la mariposa. Cierro los ojos, trece respiraciones, nariz, nariz. Domino mi cuerpo y elevo el espíritu. La representación, la personificación del fuego, la experiencia, la sabiduría. Domino mi cuerpo y elevo el espíritu. cuando vamos terminando esas 13 respiraciones, lento y suave, vamos a ir abriendo los ojos, vamos a volver a llevar los brazos por detrás, movimientos suaves, lentos, voy a estirar una pierna, luego la otra, recuerden acá estamos activos, no colapsando, Y vamos a preparar para entrar en la última postura del rumbo este, Teomani, el meditante, para hacer la técnica anahuálica del rumbo este del día de hoy: Teomanía, meditación, silencio, a quitar los vehículos, a quitar la mente. Como hoy estuvimos trabajando mucho toda esta apertura y ya tenemos el cuerpo bien preparado solamente para el que quiere y para el que pueda, vamos a probar a hacer la meditación haciendo solo un medio loto. Sería colocar una pierna, ahora lo voy a mostrar por encima del, del músculo y la isla contraria. Por ahora solo con una pierna. Entonces con el lado que ustedes sepan que les va a resultar más cómodo mantener, en mi caso es el lado derecho, en mi lado izquierdo es un poquito más rígido cada uno conociendo el cuerpo de cada uno lo que vamos a hacer es primero preparar si esta es la pierna que voy a colocar arriba entonces lo que voy a hacer es puedo colocar el borde externo del pie en el pie del codo y mi otro brazo como si estuviera cargando un bebé dándole un pequeño masaje si esto me es demasiado solamente me puedo agarrar de la mano y hacer así si no llego a hacer el cruce sin que se me doble la espalda cada uno lo que sienta, así también le damos un masajito a la cadera y al finalizarlo vamos a hacer con el otro lado porque recuerden que siempre trabajamos con nuestros dos lados entonces llevo esa pierna hacia atrás primero cuando ya está bien hacia atrás, cadera abierta ahí traigo el pie, lo ubico y me queda la planta del pie como mirando hacia mí como cuando estábamos en papalos como que si fuera un librito Solo si me siento cómodo si es que puedo, tengo esta libertad donde puedo respirar, me siento que estoy bien, mi columna se mantiene larga. Si no, no es necesario para nada. También lo que podemos hacer para darnos una ayuda es colocar el almohadón debajo de nuestros glúteos y se hace súper cómoda la postura. Si no me es cómoda, no hago el medio loto. Simplemente cruzo la pierna de manera normal o ahí por delante. Como ustedes lo sientan, es solo para el que ya tiene... El, el trabajo en la cadera, hay gente que es muy flexible en sus caderas, que no tienen problema entonces, podemos probar a hacerla así el día de hoy vamos entonces a dejar que los deditos se apoyen sobre las rodillas que los brazos se relajen, los hombros estén hacia abajo y hacia atrás y vamos a asegurarnos que está este eje entre coronilla y coccis, que no estamos para adelante ni demasiados flojos hacia atrás, sino que estamos justo en ese eje en el centro. Mirada amplia hacia el frente y luego suave vamos cerrando los ojos. Al cerrar los ojos vamos a hacer un recorrido por nuestros vehículos primero, escaneando, chequeando cómo está nuestro cuerpo físico primero para observar, para percibir qué es lo que nos demanda cuál es el ruido que genera o no y entramos en observación absoluta, dejamos que el cuerpo respire como lo necesita, pero estamos observando, estamos atentos, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando, los movimientos que produce el aire, la respiración en el cuerpo, Me deleito con el silencio de la música interior, perciban su ritmo cardíaco, perciban su corazón latiendo, la pulsación en sus manos, en sus pies. Nos entregamos hacia ese ritmo interno, sin juzgamientos, sin opiniones, sin reacciones, No juzgo nada, ni siquiera mi propia práctica Solo observo Vuelvo a observar mi estado de ánimo Mi amor mis emociones Y recibo todo lo que aparezca lo que primero surja, lo recibo, lo observo y lo dejo ir, todo es impermanente, todo está en movimiento, me entrego a la impermanencia de lo que me rodea y de mi propia existencia, concentramos, ya sea en la respiración o podemos utilizar una visualización, podemos visualizar una llama que está ardiendo dentro de nosotros, una llama que brilla, que es intensa pero que no humea, que ilumina nuestro interior, que nos enciende. Puedo apoyarme en la visualización para cada vez que la mente se distraiga. Puedo apoyarme en la respiración cada vez que la mente se distraiga. Así a través de la concentración vamos llegando hacia el silencio. En estos tres pasos que tiene Teomanía, la preparación, la concentración y luego el silencio. mantengo presente aquí y ahora que este no sea un espacio para que la mente rumee es donde más atentos tenemos que estar que la mente no ocupe los espacios de meditación para pasear estamos al acecho atentos cuando la mente se distrae con mucha amabilidad en compasión, en amor propio la traigo como si fuera un niño le enseñamos el camino, el retorno a su hogar, una y otra vez y todas las veces, hasta que se lo aprenda, no peleo con mi mente, no discuto con mi mente, solo le observo y le traigo nuevamente a un punto de atención. muy suavemente vamos a ir inhalando más profundo para ir volviendo a la superficie vamos activando los sentidos hacia el exterior percibiendo el entorno todavía no abren no abran sus ojos perciban el espacio, las distancias que tenemos detrás, que tenemos delante, que tenemos hacia los lados, que hay debajo, que hay arriba, cómo se siente percibir todo el ambiente donde estoy sin mirar. Traten de rellenar o de percibir esos espacios entre su piel, su cuerpo y el techo, las paredes y piso. Y luego vamos a percibir espacios internos. El espacio entre la punta de la nariz y la parte posterior de la cabeza. Cómo se siente que hay dentro, cuánta distancia, que lo ocupa el espacio entre una oreja y la otra El espacio interno, la distancia El espacio entre un hombro y el otro El espacio entre mi pecho y la espalda. El espacio entre el ombligo y la columna baja. La distancia entre una mano y la otra. Qué y cómo se siente. Observo. Y luego muy muy suavecito a través de esas respiraciones más profundas voy a empezar a realizar movimientos con los dedos de las manos. Voy a relajar la cabeza. puedo hacer unos movimientos con la cabeza hacia los lados, dejándola caer, y los que habían colocado la pierna en medio loto, muy muy suave y despacito vamos a soltar esa postura, reincorporo cabeza, abro los ojos y me voy a ayudar con las manos, voy a sujetar si es posible, meto un poco los dedos en la curva, en el pliegue por detrás de la rodilla y desde ahí me voy a levantar la pierna y me voy a ayudar con la otra mano desde el tobillo para ir estirando suave de a poco. Alargo esa pierna. Me doy este sostén por detrás y estiro la otra. Movimientos suaves, sacudo hacia los lados. Sacudo hacia el piso. Muevo deditos de los pies hacia todas las direcciones, puedo hacer círculos con el tobillo, los tobillos. Y ahora la pierna que estaba arriba, en mi caso era la derecha, va a ir debajo. Y la pierna que estaba abajo, en mi caso era la izquierda, va a ir arriba. Y vamos a hacer lo mismo, el masajito. Eh, si podía, lo hago con el pie del codo en el borde externo del pie. Le entrelazo, mantengo columna abierta, con una larga, pecho abierto, perdón, y me doy este masajito a la otra cadera, si así es demasiado, solamente me tomo el pie y hago de esta manera, el último masajito, y aflojo, volvemos a estirar ambas piernas, con una larga, sacudo, Es. y con eso finalizamos la práctica del día de hoy muchas gracias nos vemos el miércoles 9 de la mañana que tengan un hermoso día de meditación Chao, chao.